you. Bueno, tu pieza, un desastre No he subido video en... ...meses Y se te nota cansado ¿Y qué voy a querer que haga, pájaro culiao? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Pues... trabajar Quiero un computador nuevo y para eso necesito plata ¿Ah? Oh. Sí. Bueno... ¿Eh? Sigue así... Thank you very much. what you say? Mm-hmm. I see all you what you say.